Para nosotros era importante marcarlo, marcar este, este pedacito de su vida porque ustedes marcaron el pueblo adjunta, marcaron la historia y, y yo decidí con mi equipo de trabajo no dejarlo como algo más como tal vez muchas cosas suceden, sino que llevarlo al marco histórico real dentro de la casa de las leyes, donde al final y al principio de todas las cosas surge aquí. Y me dio Dios la oportunidad de poder estar al frente de un distrito que adjuntas Admuntas, Lares, Utuavios, y Ayuja. Gracias a Dios, desde que entraron las nuevas administraciones, como que adjuntas se lo está ganando todo. Usted no ha notado eso. Este, en el deporte, en la belleza, todo, gracias a Dios, estamos sacando la cara, los ajunteños, a nivel isla. Y eso es de mucha alegría. Y es porque antes de nosotros hubo gente que sembró una semilla y ustedes son la cosecha. Bienvenidos a la Cámara de Representantes de Puerto Rico del Estado Libre Asociado. Bienvenidos al Capitolio y realmente estamos contentos de poder compartir este nosotros con ustedes.